Muy buenas noches, amigos, y sean bienvenidos a este, su programa, La Voz del Pueblo MX. Estamos de vuelta, no hay plazo que no se cumpla, aquí está la segunda temporada. Me da mucho gusto saludar por aquí a mi compañero del programa, ni más ni menos que Néstor Sofonías, Miguel Alfonso Velázquez. ¿Qué onda, estar ¿Cómo estás? <risa> Así muy este, sonriente y, y pues sí, efectivamente Estoy a medio inflar en estos momentos Vengo saliendo de un resfriado No sé si se trate de esta variante Omicroninosa, pero sí fue, han sido Dos semanas bastante raras Hace una semana trataba yo de entrar al centro comercial y el termómetro marcó 37.8 y ya no me dejaron pasar, entonces, pues ni modo de ponernos a hacer el ridículo y de, ah, déjame pasar mis derechos, ¿qué? No pasé y perdí conciencia varios días y, en fin, aquí estoy afortunadamente en una pieza, no sé para cuánto tiempo más, pero si de eso se trata, Omicron ya pasó, ¿no? O sea, en esos momentos ya estoy como reconvaleciente. Tuve días muy difíciles, en serio, una cosa ridícula, así de estornudos, moqueo, bloqueo de las vías respiratorias y pues al final de cuentas el día sábado llegué al grado en el que dije, no quiero morir sobrio. <ríe> Me tomé como 20, no es cierto, 6 por 3, 18 más 3, 21 cervezas en un sábado y no, 18 cervezas. Y las últimas tres ya no pude porque de plano dije, ya estoy muy lleno, ya no puedo seguir tomando y tenía como, Ay, si quiere alguien, bien, quiere ver el resultado de eso. Siga al canal XHTweb en TikTok, fue una locura, fue algo bastante esquizofrénico estar ahí haciendo TikTok ebrio, pero ya, digo, vato, ya estamos en miércoles, estamos en miércoles 19 de enero, estamos, no sé si en plena cuesta de enero, no, no, no, no sé cómo les estoy yendo este, este inicio de año, recuerden que nosotros muy a tiempo les dijimos, no gasten en tonterías, está difícil, está pesado, y viene muy canija la situación, y después de todo esto, pues sí, afortunadamente, digo, Aquí estoy, un poco menos escandaloso que en ediciones pasadas, por, no, no puedo subir tanto la voz y de hecho en algún momento van a ver ahí como que hago pausas y eso, porque sí, efectivamente traigo dolorcillos y de repente la respiración siento como que se me corta y digo, ay, ¿qué está pasando ahí? Pero todo bien. Todo bien fuera de eso, digamos que por primera vez cuando... ¿Cómo estás? 75% bien más o menos Y el otro 25% pues se, se va buscando, se va buscando y bienvenidos a, a la segunda temporada de La Voz del Pueblo Créanme que estoy como muy emocionado mientras preparábamos en juntas anteriores los próximos temas Vienen cosas muy, muy, muy, muy interesantes que en verdad eh, uno se van a quedar así ¿Qué? ¿En serio pasaba eso? ¿En serio pasaba el otro? Así que aquí estamos, segunda temporada de La Voz del Pueblo. No estamos tan climáticos, digo que, que me dio un gripón y cosas así, pero pues aquí estamos. Y esperemos irle subiendo el volumen, esperemos irle subiendo la intensidad a los episodios a lo largo de las próximas semanas. Para que también se note la festividad realmente. Y no nada más así, oye, ¿de no, no, no es que no esté contento, simplemente estoy medio adolorido y me duele la salida. Ya estás calado, ¿no? Néstor, ya llevas yo creo las tres variantes. Yo aquí creo que sí, de... porque... Me dio la primera en 2020 y fue una cosa ridícula. Igual, dolores y, y así. Dos semanas perdí conciencia realmente. Y después de la... Irónicamente, después de la segunda dosis, yo dije, no tengo nada. Tengo disentería, salmonela una porquería así. No puede ser que tenga otra vez esta, después de vacunado. Y ahí voy a hacerme la prueba positivo. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser? Y eso fue apenas hace... Pues antes de la Navidad, antes de... Despuésito del... Incluso antes del, ¿cómo se llama? De septiembre del, del Halloween, entre el Halloween y el fue positivo, ¿cómo va a ser? Pues si ya estaba yo vacunado, ¿por qué me va a dar positivo? Pues esa, esa, esa segunda vez que me dio, me dio más leve, o sea, no hubo así más fuerte. Y esta vez, no, realmente no alcancé a ir a hacerme una prueba o a confirmar si sí era o no era los últimos seis días que llevo aquí pues sí han sido así de, no me quiero arriesgar, o sea, no quiero ni arriesgarme yo, ni arriesgar a la gente en el transporte, de que voy a la prueba, ¿no? Porque aquí en Puerto Rico, pues no hay pruebas, tengo que ir a Cancún, y, e ir a Cancún implica ir a formarme a la estación a, para tomar un, un transporte, en el transporte llegar y caminar y todo eso, entonces el riesgo es grande. Si sí si es esa cochinada, pues que yo vaya esparciéndolo, está difícil, ¿no? Y es responsable. Y si... Y si, si no era, pues afortunadamente les digo, ya estamos aquí y sí esperemos que no pase a mayores. Digo, está raro que haya sido porque no he tenido contacto con personas así de salvo los buenos días, algo así, que llega el del agua y eso, pero aún así, dice el señor del agua, es porque no, este, le podemos pasar los, los garrafones. Y le digo, pues que no, porque como lo que queda de mi perro está torando la puerta, pues no pueden pasar, ¿no? Y los del, los del agua, los del gas siempre traen como mucha prisa, y digo, ¿no? yo muevo al perro despacito, lo quito, ya, sí. entonces, trato mucho de tener como mucha distancia con la, con el resto de las personas, y aún así, y aún así, me salió esta cosa, ¿no? De ser, yo creo que eh, es malo ir al gimnasio, <risa> no vayan al gym, no vayan, no vayan al gym, ese este, en, casa. en su casa haga 20 lagartijas diarias, 50, los que aguante, y hasta diario, diario, y siempre haga una más, porque creo que si fue fue ahí porque pues, después de, de las fiestas de año nuevo y, y la rosca y eso pues ahí estaba la gente ridícula ahí queriendo bajar todo lo que comió en días señora por favor no y ¿qué haces si tú en el gym? Yo llevo meses viendo al gym este, pues, desde junio del año pasado más o menos llevo yendo entonces y ahorita que se retaca de gente que quiere bajar lo que comió en enero y diciembre yo creo que de ahí pudo haber sido que a lo mejor de ahí viene el, que me contagié no Sí, no quiero como ser esa... Vozica este, de que... ¡Ay, de todos modos! qué no sé qué. Por eso trato como de llevarlo un poco más discreto Pero sí, sí estuvo feo Sí estuvieron feas estas semanas Mucha, Muchos problemas respiratorios e Incluso al momento de estornudar Es una cosa ridícula Siento como cada una de mis vértebras porque Cuando uno estornuda así, ¿no? pues se levanta Y siento como mis, mis vértebras se me despegan Y luego resortean Y en ese momento siento como si sub me arrancará la columna vertebral, o sea, es un dolor ridículo, no puedo, o sea, me paralizo, nah, en fin, pero no, eso no nos va a detener, un um, virus, ya estamos en el segundo año, ahora sí, ahora sí que, como dicen los musculosos, ¿no? Acá duermes, mira, COVID, acá, ya van dos, que te gano. <risa> <risa> ya, va, ya eres un donador potencial de anticuerpos, amigo. Puede ser, sí, sí, ya. Las este. Las variantes ya, ya te la Sí, pues ya fue la primera, luego fue la Delta a mediados del año pasado y ahorita luego luego la Omicron, entonces si ya puedo salir de las tres, ahora sí que ya soy valioso para el fin del mundo y buscar este anticuerpos, acá hay sangre este <ríe> sangre joven. Exacto, pues qué bueno que ya estás bien, eh, estimado Néstor, y mira, cayó precisamente en el descanso de aquí de las grabaciones de la temporada 1 para... Tuvieras tiempo de enfermarte y ya no te enfermes. Pero bueno, eh, aquí continuamos, amigos. Muchas gracias también por su preferencia. Ya vimos que estaban subiendo por ahí algunos videos. Eh, hicimos por ahí, bueno, hice por ahí un, un, un unboxing y una pequeña review. No está tan profesional porque no soy experto en equipos de audio tampoco. Pero pues ahí le estoy compartiendo la experiencia. Ya también me chuté el el videito que subiste también, Néstor, de los relojes que usan los presidentes. Bueno, subiste uno de Brad, ¿no? Y uno del Chupacabras, que diga, de Salinas de Gortari. Sí, es una onda muy irónica porque estábamos, este, estoy, este, estaba yo en el periodo de encierro, y dije, ¿y ahora qué hago? No? Y, y en, digo, yo no soy mucho de coleccionar cosas y me gusta algo, por ejemplo, ah, si pues sí, llega el momento en el que digo, ah, ya es mucho, ya jamás lo vuelvo a conseguir y se pierden las cosas o lo que sea, ¿no? Un ejemplo, las lucecitas, estas cosas, los audífonos, hoy me ven con estos, la próxima semana me van a ver con los de gato y así sucesivamente, ¿no? Y estoy jugando ahorita a colección de relojes, entonces este, está ahí así de un reloj, un reloj. ¿no? Sin llegar al Rolex, sin llegar al Philippe, a ti no sé qué, de marcas raras que no pueda uno ni pronunciar. Ah, relojillos ahí chistosos de que sean accesibles de marcas reconocidas sin tener que comprar cosas este, chinas raras o clones o piraterías. Marquillas y una de ellas es Casio y fíjate que la marca Casio no la respetamos mucho, eh, pero está yo investigando, o sea, toda la investigación que hice para ese video, pues la marca Casio tiene un montón de historia y tiene un montón de elementos de ahí que... Dices, ah, ¿en serio? Y nosotros cuando tenemos contacto con Casio, siempre ¿dónde tenemos contacto con Casio? En los tianguis, y siempre en los tianguis están los relojes así hasta amontonados y en el piso y nunca los pelas, y, y sí, por eso me gustó mucho la parte de la contradicción que traen estos relojes, porque de repente dices, quiero el reloj del hombre más poderoso de México, ¿no? Y entonces piensas en Marcelo Ebrard y su relojote así, como estaba en la entrevista, su relojote brillante, sí. y de repente lo empieza a ocultar. Entonces ese güey no es un hombre poderoso, es un hombre que se tiene que andar ocultando. Y dices, bueno, ¿quién sigue? Carlos Salinas de Gortari, ¿no? El hombre más malo de México, la encarnación absoluta de la maldad en México, usa un pinche relojito casi de 300 pesos, así como esta cosa y así es. Sí. Y cuando, okay. analizas este, ajá, cuando analizas el relojito pues Resulta que es un relojito digital De la era moderna Que surgió en los años noventas y, y trae todo, no, cronógrafo, fechador este, Luz, fecha y hora 24 horas o AMPM Todo lo que tra pudiera traer un reloj En tan solo 350 pesitos Y ves a Carlos Salinas de Gortel Y lo ves ahí orgulloso siempre con su reloj Y no sé qué Yo quiero ese reloj porque Vato, no tienes nada que ocultar Sales con él, mira como digo en el análisis, es un, es un reloj, te tienen que gustar, o sea, cuando empiezas así con estas cosas, me imagino que te tienen que gustar, tienes que contar una historia chistosa o una historia, ¿no? Hay quien diga que, ah, ese que era el reloj de mi papá, es que era el reloj de no sé qué, bueno. y, y ahora que digo, no, pues, te tiene que hacer reír, tiene que traerte como historias chistosas, y, y, y este reloj me trajo así como mucha risa, porque dije... Está chistoso, o sea, que les al cuento de que el relojote que no sé qué ve. ¿qué? Y la parte irónica es el valor del precio, o sea, el valor del producto como tal respecto al precio, ¿no? Y dices 300 pesos. Pues, ¿qué chido Se va con un bicho reloj de 300 pesos, que no sé qué. Te imaginas una cosa china, fea, que se va a romper, que no sé qué. Y no, Casio está en un nivel de calidad por arriba de lo que podríamos eh, incluso valorarlo. No es comercial, casi no nos da ni un pinche peso, ni nada, eh, no, no tenemos patrocinio ni nada, ¿no? Nomás para que vean que puedes hacerte de cosas buenas, de cosas este, útiles, a un buen precio, ¿no? Andar ahí de... Lo dije, sí, lo dije, nada, es un, son cosas que aprendes como consumidor para sacarles el mejor valor. Y por eso estaba yo, y ese video está chistoso, bueno, mientras lo estaba escribiendo me daba mucha risa, ¿no? Así de, ay, los cuatroteros se me van a venir encima porque le dije cosas feas a su Marcelo Ebrard, ¿no? Pero creo que no son tan marcelistas como son amblistas, entonces está bien, ¿no? Por eso no sé qué. Y, y los que sean como que eres un prianista, estás diciendo que Salinas de Gortari? Ah, por favor, es ironía, o sea, realmente, como si, si analizas la política mexicana, es como un chiste mal contado, pero en feo, o sea, como si un profesor de matemáticas te contara un chiste malo, así es, un, así es la política mexicana, ¿no? Imagínate que siempre es como, me imagino que, eres, que somos los mexicanos como niños chiquitos de que nos regalan una bolsa de cohetes para tronar y chispitas y palomas y todo eso, está mojada. Híjole, entonces pues es ironía, o sea, realmente si se toman en serio lo que diga el viejito, si se toman en serio lo que diga el otro... Se van a decepcionar muy feo, tarde o temprano O sea, no lo tomen en serio Búsquenle a ver qué dice, vean que les afecta, vean que no Y pues a pagar impuestos Que a final de cuentas es la chinga que Es lo que significa O sea, sí, o sea, y, y consideren que Pues no No porque sea uno o el otro Ustedes no existen, nadie de nosotros existe Para esos niveles de políticos Y no importa que digamos, ay, si el presidente es el mejor Presidente del mundo y que no es, No existe nadie oh, para ello Exacto, todos son patrañas y mejor no decepcionarse, ver qué nos va a afectar, ver en qué podemos este, sí, obtener un beneficio, o sea, recordemos que estamos en, al 80% de la población, o sea, simplemente está complicado que podamos hablar de algo que nos beneficie de esa onda, o sea, no, lo, no vale la pena, créanme, no vale la pena que ustedes se gasten su hígado por defender a un político, no vale la pena que ustedes se enojen con sus familiares, con sus cuates, ¿por qué?, o sea, es bien sencillo. Y si usted está del otro lado en el que su familiar le dice que no se gaste, ¿no? Ah, sí, tienes razón, sí, qué buena onda, sí, sí, desde luego, que no sé qué, y siga la corriente y no se gaste, no pelee. Pues son diferencias eh, incontrolables, ¿no? ¿Cómo se diría? Incon... Pues sí, que nunca van a coincidir. Incompatibles. Incompatibles y pues no, o sea, quiere pelear por tener la razón. Nunca lo va a tener, ¿no? Si hoy tiene la razón, si hoy te dice, ah, sí, o le da el avión o no sé qué, nunca habrá alguna postura válida, ¿no? Entonces esperemos que podamos salir de esto pronto y pues sigamos adelante. Pues sí, mira, y precisamente con esto de los temas del valor que le asignamos a los objetos, como ha pasado mucho con las criptomonedas, que es básicamente lo que le asigna el valor, es la confianza que sus usuarios le dan, eh, hay un tema paralelo que se está muy en tendencia al día de hoy, que le llaman los NFTs. Eh, ¿Qué es un NFT? Pues es una... puede ser desde una obra de arte virtual. Eh, esta tiene que ser única. No, no entiendo cómo puede ser única una pieza digital, pero bueno. Eh, pese a esa abstracción, de hecho hay eh, ya transacciones al día de hoy que están rebasando cientos o si no es que miles o ya millones de dólares dentro de esta locura que se llama NFTs eh, por ahí ya estamos platicando tras bambalitas amigos y bueno para muchas ocasiones este tipo de transacciones puede representar pues o lavado de dinero o alguna otra cuestión muy diversa o distinta a la que realmente se le quiere atribuir a este tipo de nuevas tendencias dentro de lo que se llama la eh, comercialización digital de estos valores eh, pues que no son palpables no son activos digitales y podríamos categorizarlos de alguna manera que eh, van adquiriendo su valor con base en el desempeño de la oferta y la demanda que tengan en las páginas que los postean y que los promocionan a sus usuarios por ahí ya tienes tú más información al respecto de este tema no mi estimado néstor y un poco de conocimiento ya más o menos de qué se trata y, como bien lo dices, son activos, o sea, elementos a los cuales se les puede obtener un dinero. Recordemos que cualquier cosa puede tener un valor eh, asignado y un valor de uso. ¿no? Por ejemplo, usted va en la calle en el centro de la Ciudad de México y trae un pantalón y ese pantalón le costó 500 pesos, no sé cuánto puede costar un pantalón, 500 pesos, ¿no? Hay miles de gentes a su alrededor. Así de viéndolo y poniendo atención a lo que usted hace. Ahora imagínese que yo le digo, le doy 500 pesos por su pantalón. Usted me Ah, como que 500 pesos, que no sé qué. Ese es el valor monetario. Usted no me va a querer dar su pantalón porque a lo mejor trae ahí este, la trusa Freedom de Loom con algún hoyito o cosas así. Entonces, en ese momento su pantalón adquiere algo que se llama valor de uso. Ya no vale 500 pesos, vale mil pesos porque usted no va a soltar su pantalón por menos de esa cantidad porque no quiere que se vea su trusa o su... Este calzón ahí con problemas, no, no quiere hacer eso, entonces el, el valor va incrementándose, ¿no? Ahora, ese es un ejemplo a 5.000 pies de altura, tenemos un tangible, ¿qué pasa con los NFTs? Los NFTs son elementos que tienen un valor no tangible, al igual que por ejemplo el dinero, están respaldados en este caso por toda una red monetaria, una red de criptomonedas que se llama Ethereum, el Ethereum tiene un valor ahí aproximado de no recuerdo, la última vez lo vi, creo que en 60 mil pesos mexicanos. Entonces, eh, toda la gente que tenga Ethereum va a respaldar el valor de estos elementos NFT. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, hoy, hoy no vino el presidentito, quién sabe dónde quedó. <risa> Estaba limpiando, pero hoy no vino. Pero hoy tenemos aquí a, a Mario. Aquí no, viene Mario. Mario ¿no? Tenemos aquí Mario. En este momento, nosotros hacemos una captura de pantalla de esta foto. Y la vamos a mandar a esta red y la vamos a poner a, a nombre de La Voz del Pueblo. El NFT de la voz del pueblo en este momento lo vamos a subir a, a, a una de las aplicaciones que se encargan de darle valor y de distribuir este elemento que se llama OpenSea. Todos podemos crear NFTs hoy en día. Todos podemos crear estos elementos de valor no, no tangible. Pueden ser dibujos, pueden ser fotos, puede ser video, el audio, etcétera, etcétera. En ese momento en el que nosotros llegamos a OpenSea le decimos, mira, este yo lo creé. Esta imagen se sella con un certificado y con caracteres raros, una cadenota de texto donde vienen muchos textos y cosas así. Y en ese momento queda identificado que nosotros somos los creadores de SNFT. Ya viene la lista y se pone en exhibición. Llega la gente y lo ve y le saca una pantalla, le saca una captura de pantalla que valga No es cierto, o sea, sigue valiendo lo mismo dentro de la red Ethereum. O sea, vale, no, en estos momentos, la primera vez que se tomó, vale 0.5, o sea, ni siquiera uno, la mitad de un Ethereum. Vale 0.5 Ethereum es esa cosa, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién tenga confianza en el valor de ese elemento? No todos van a decir que nuestro, nuestra imagen o lo que subimos de forma digital va a tener un valor. Si llega ahí uno de estos personajes este, que compre nuestro... Activo no tangible, en ese momento ya tenemos un valor monetario Monetario entre comillas, que pues, sigue siendo parte de la red Ethereum Y no lo vamos a poder cambiar hasta después de un tiempo O sea, va a decir, llega el caso más sonado ahorita fue Luisito Comunica Subió algunos, los compró Para todo el mundo, pues no vale, ¿no? O sea, le tomamos un screenshot y lo pongo de mi foto de perfil Y a ver, reclámame, no pasa nada No podría reclamarme bajo las leyes de derechos de autor y cosas así convencionales porque su valor intangible ya está registrado dentro de la red Ethereum, entonces ya no entra dentro de las reglas convencionales del de arte o de las compras y ventas de eso. no, entra dentro de las reglas de la red Ethereum, si usted no tiene un Ethereum, si usted no tiene criptomonedas, si usted no tiene acceso a estas aplicaciones pues desde luego que lo vamos a agarrar de chiste Ah, qué divertido, y le tomo una foto Y miren, aquí estoy distribuyendo y no vale nada Para nosotros que no tenemos acceso pues No tiene ningún valor, pero... Si usted quisiera mañana, ay mira, el niño dibuja bien bonito de 5 a 7 años, le toma una foto, le pone un, un sello de marca de agua, se registra en OpenSea y paga sus 2,500 pesos mexicanos más o menos que cuesta una cosa que se llama tarifa gas, que no es otra cosa más que subir su archivo y que lo mantengan en exhibición, paga sus 2,500 pesos y en ese momento usted le asigna un valor de lo que usted cree que vale. La foto del dibujito del niño que dibujó y todo chueco vale no sé, 5 mil pesos, ¿no? 0.01 Ethereum. Y en este momento ahí se va a quedar. Usted ya invirtió 2 mil pesos y le quiere ganar 2 mil pesos más de lo que está metiendo para mantener su cuota de gas y su cuota de para entrar a la red OpenSea. Y ya que está dentro de la red OpenSea, ahora tiene que recuperar ese dinero. De ahí a que alguien diga, ah, qué bonito, quiero tener ese NFT para poder este... no sé por qué alguien compraría un NFT para empezar, ¿no? Pero bueno, es algo que todavía no entiendo por qué alguien compraría un dibujo, por qué compraría una cosa rara, ¿no? Y, ahí, y dijéramos tú, son dibujos bonitos, no, no, o sea, son monos ahí con cabeza de hot dog, otro mono, una colección de simios, o sea, no le veo sentido a adquirir un NFT. Al día de hoy yo no los compraría, no me parecen como así de, ¿en serio? y Sí he tratado como de llegar a la parte de querer meter los NFT, los dibujos o cosas así que en algún momento llego como a hacer, pero la tarifa de gas no la he podido pagar, o sea, no, no estaba yo como preparado a que fueran 2,800 pesos, fue la última vez que, me, que quería yo meter ahí para invertir, y dije, ¿cuál es el riesgo? Pago la tarifa de gas, lo observan, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en recuperar esos dos mil y tantos pesos? Realmente... Eh, o sea, no es que no entendamos cómo funciona esta parte O sea, todo lo que les dije es eh, a grosso modo, es un resumen ¿no? Y a final de cuentas, pues sí es eso, o sea, son valores no tangibles ¿Son solo dibujitos feos? No También hay videos, también hay audios, también hay eso, este, también hay el otro Y recientemente se está hablando que tierra virtual Que, que no sé qué, y parcelas y terrenos y no sé qué Todos, se los he dicho, traten de no invertir O si van a invertir Procuren que sea dinero que van a estar dispuestos, número uno, a que se va a tardar en recuperar la inversión. Número dos, a que quizá lo pierdan. O sea, pónganse un límite, no sé, tres mil pesos. Y de esos tres mil pesos, pues consideren un 10% de ganancia en los primeros tres meses. Ay, qué bonito va a ser que ganen 300 pesos, 10%. Pero también consideren que puede ser un 10% de pérdida en los primeros tres meses. Quiere decir que de 3000 pesos ahora ya tiene 2700. Y esto se los digo con toda la voz de la experiencia, porque yo a veces juego mucho con una aplicación que se llama GBM. Trato de meter 500, 100 pesos, 200 pesos, lo que sea, hasta juntar 1000 y entonces ahora sí compro, ¿no? A veces compro y a veces a los dos, tres meses sí recupero los 1000 pesos más otros 200, 300 pesos. Qué bonito se siente. Pero apenas hace poco que Aeroméxico se le ocurrió que no vale nada, perdí la mitad de mi inversión. Tenía yo como 1000 pesos ahí, de repente no me eran 500 y qué no puede ser, entonces consideren que eso puede pasar también si ustedes van a meterse en, en el mundo del NFT, procuren primero hacerlo con cosas que realmente entiendan o sea, primero entender que el NFT es algo que no existe es algo que es intangible y por intangible pues está en el plano de las ideas no, no, no, no está este a nivel de que sea algo de, ¿y ¿ahora qué hago con esto? ¿No? y como tal, dentro del plano de las ideas, dentro del plano intangible dentro del plano pues yo digo que es subjetivo Habrá quien considere que sus monos, sus dibujos y todo este tipo de cosas tienen un valor y en ese momento se hace el intercambio, ¿quién va a poder meter más dinero? Pues obviamente quien de repente tenga dinero que no pueda declarar de impuestos, que no pueda decir cómo obtuvo una cantidad de dinero y diga, ah, es que compré una obra de arte. Y en ese compré una obra de arte, pues ya les fue bien, ¿no? O sea, ya vendieron en tres ethereum que multipliquen lo que vale el ethereum casi 60 mil pesos, más o menos, por 3, 180 mil pesos, un dibujito feo que hizo su hijo, ¿no? Entonces, entendamos primero esa parte. Luego, ahorita nos están queriendo atorar con el metaverso. Mira qué bonito el metaverso, invierte las tierras que te van a ser útiles y que no sé qué, que los bienes raíces virtuales. Vamos... Los bienes raíces es algo que de por sí es medio complicado manejar aquí, digo olvídense ya de pelearse por los terrenos de la tía o de la abuelita entre primos, olvídense de eso, la parte de los bienes raíces pues viene como que con derechos, obligaciones, todo ese tipo de cosas que si se logran como cubrir, pues, luego luego van, van a poder obtener esta parte y va a quedar... El, si ustedes adquieren un terreno, por ejemplo, un terreno de inversión, es un terreno que en esos momentos no tiene uso de suelo definido. ¿Qué quiere decir esto? Usted compra un terreno sin uso, de, un terreno de inversión, le dicen, ah, bueno, ¿qué quiere decir eso? Ah, pues un terreno de inversión quiere decir que en estos momentos, número uno, no tiene servicios, número dos, no tiene acceso, número tres, está nomás así la hierba sí. y no lo... Ajá, no puede escriturar o no puede tenerlo, pero ya tiene un título de propiedad sobre ese terreno Y esa parte es medio compleja porque sí es dueño, pero no es necesariamente el dueño O sea, si en esos momentos por ahí, por ejemplo, aquí está pasando que hubo gente que compró terrenos Y no los había aprovechado y por ahí va a pasar el Tren Maya ¡Adiós! O sea, ¿Quién sabe cómo los vayan a reubicar? ¿Quién sabe cómo los vayan a indemnizar en ese aspecto? Y en el caso de los bienes raíces no tangibles Pues les van a poner una... Especie como de engaño, todavía porque está complicado el asunto. ¿Cómo vamos a, a trabajarlo? Ya se los hemos dicho aquí. Si no entienden bien el asunto, primero investiguenlo. Porque, y si aún así ya lo investigaron, preguntaron, vieron videos, etcétera, etcétera, y dicen: ¿En serio? Si ¿Sí funciona, no inviertan. O sea, va a ser dinero que, les repito, tiene que ser dinero que estén dispuestos a especular, a apostar con ese dinero y como en toda apuesta puede que ganen mucho o puede que ganen o que pierdan mucho. Entonces, en ese aspecto, la parte que ahorita viene de los NFTs, por ejemplo, viene algo interesante que sí se está haciendo, pero a nivel de juegos, ¿cómo funciona? Ustedes este, entran a un juego, en ese juego algún ítem, un arma, un traje de un personaje. ...es avalado por la red de Ethereum, quiere decir que adquiere un valor monetario... ...y toda la gente que está alrededor empieza a decir... ...ah sí, yo ahora le pongo 0.5 Ethereum y yo 3% Ethereum y así... ...y entonces eso ese que usted creó, eso que usted está vendiendo... ...adquiere un valor dentro de la parte de los juegos... ...eso sí está interesante porque si se masifica un juego... ...eso sí está, es, es un poco más tangible que unos pinches monitos ahí dibujados... ...o que una idea de un terreno en quién sabe dónde virtual que no existe... Eso sí está este, peligroso ¿eh? y se presta mucho a, a, al fraude, a que de repente aparezcan esta bola de payasos que quieren juntar a la gente, ¿no? Y nos juntamos entre cinco y compramos un NFT y luego ganamos y no sé qué. No, no, en serio, aléjese de cubera, de cifra, de otras cosas... Todas las chamacas nalgonas que vea usted ahí en Instagram, en TikTok, en no sé qué, que las vea tan bonitas y, y, y las vea ahí diciendo, este, mira cómo ganamos dinero, mira, ellos ya invirtieron, ellos ya me dieron su, y que vea miles de testimonios, en ese momento es un fraude. Ahí tengo preparado un video de casi casi una hora más o menos en el que platico de una época que estuve en una pirámide financiera, yo trabajé, trabajé en una pirámide financiera. <risa> Y estuve en la cima de la pirámide casi dos años Perdón, ahorita estoy manipulando aquí que Se me está acabando la batería y tengo que conectar la computadora Estuve en una cima de una pirámide casi dos años Entonces, todas estas conductas que tienen estos cuates Pues me llegaron como el flashazo, ¿no? Cuando, recuerdo en esa época Veía yo a mi jefe de la pirámide Y traía unos trajes horribles siempre este, Amarillos, una cosa ridícula, espantosa Brillosos. Brilloso. brillosos Antes de que siquiera la banda MS O la banda, las bandas de... Así. Utilizaran estos trajes brillosos este, este personaje que les cuento Ya usaba esos trajes brillosos Un amarillo Simpson horrible Así como este amarillo Pero, pero en feo y metálico Y lo hacía para llamar la atención Y durante todo el proceso La gente pues, se les merma la voluntad eso que hace Carlos Muñoz de, ah, estás muerto por dentro, quieres ser pobre, no sé qué, eso que hacen las chamacas estas de Instagram, también les, les quieres como pedir informes, y lo primero que te dicen es, si no tienes dinero para el curso, no puedes merecerte la vida que quieres, ¿no? Con una mano te zapean, ¡pas! y ya con la otra te dicen, mira, échale ganas, pero dame tu dinerito. Todas esas conductas yo las viví hace 20 años, y, y pues no me enorgullece, pero formé parte de eso, mis, <risa> primeros, mis primeros ingresos, este laborales pues los obtenía yo de una pirámide y, y todo así lo puedo decir así de todo lo que ustedes vean todas esas conductas son síntomas de, de que se viene un fraude entonces pongan atención no necesitan ir con una de estas chamacas nalgonas tan bonitas pues, son chamacas 25 30 años y está bien son un gancho y pues pongan atención de no caer en sus redes y darle su lana porque seguramente ni siquiera les van a dar un recibo ahora retomando el tema ¿En qué pueden meter dinero de esta cosa tangible, no tangible? Pues en elementos regulados por, por lo menos regulados por el Banco de México. Ya olvídense que la Conducef y que la, nada de eso, o sea, de la Profeco y todo. No, no, las, las autoridades Conducef y Profeco, aunque están enteradas que están estos grupos juntando a la gente, haciéndoles creer que invierten y luego no regresarles nada, ellos saben que ya están estos grupos, se llaman Cifra, Cubera y todos esos que me digan, ahorita son otros tres o cuatro, otro que se llama IAM Academy también, Tengan, aléjense de esos personajes porque pues tienen alerta de fraude digo aquí en México nada más es la alerta de tengan cuidado eh, si son fraude, pero no van a hacer nada porque muchos fraudes, la Profeco la Secretaría de Gobernación saben que actúan sobre esa delgada línea entre el, si sí, es un fraude pero le estás dando algo que la gente podría aprovechar, y en ese momento pues la gente como que se pierde y si no gana o si no obtienen lo que estaban esperando, pues van a hacer un fraude entonces los NFTs los terrenos virtuales, los valores no tangibles, los activos no tangibles eh, están prestándose o se pueden prestar a ese tipo de cosas si primero no tenemos como que la noción de cómo funciona el dinero. Y no nomás es que el presidente apriete un botón y de repente se impriman miles de billetes, ¿no? Y, o que se impriman billetes más caros o cosas así. No, no, no no, funciona así. Hay que entender primero cómo es que las cosas obtienen un valor Primero el valor de lo que es la cosa, como cuánto cuesta hacerla, cuánto cuesta transportarla, cuánto cuesta ponerla a la venta y una vez que ya se tiene ese valor cuánto se puede obtener de ganancia por ese elemento, si no tienen esa noción o si consideran que pues este tipo de cosas eh, son una varita mágica para hacerse millonarios en una semana o obtener dinero fácil y rápido, no, no, no es para ustedes, o sea, no, en serio, no no se me vayan a desilusionar, no quiero que, que de repente digan, es que puse todas mis esperanzas y ahorros y no sé qué en un NFT y no se ha vendido. Pues sí, o sea, les repito, si estamos dentro de este 80% de la población es casi imposible que nuestros NFTs salgan a la venta, ¿no? O sea, pongan, el, les, les repito, ponemos el ejemplo, tenemos este NFT, este muñeco, lo pongo aquí, mira qué bonito se ve, toma tómale captura de pantalla, regístralo en la OpenSea y una vez que lo has registrado, pues no lo, no tarda en exhibirse. ¿Qué me pide OpenSea para exhibirse? Ah, pues me pide más dinero. Primero me cobra mi tarifa de gas por default, que es la entrada, y luego me va a cobrar más dinero para darle mayor exhibición a mis NFTs. Quiere decir que van a colocar dentro de directorios donde sí han comprado la gente, sí han comprado NFTs, van a colocar ahora mis NFTs. Lo cual aumenta la probabilidad de que se vendan, pero ya no va a costar solamente los 5 mil pesos que yo quería, porque aparte ya le metí otros mil pesos para que lo publiquen más. Y conforme yo le vaya metiendo, pues va aumentando de valor. Y conforme va aumentando de valor, pues la gente va a decir, ¡ay, no, esto está muy caro! Entonces, es complicado llegar a una parte que por ejemplo yo les diga sí inviertan su dinero que no sé qué pues no porque no tiene sentido les ponía yo un ejemplo en, en la temporada anterior en la primera temporada les ponía un ejemplo busquen elementos que estén regulados y que sea sobre cosas realmente que tengan una validación tangible eh, a nivel terrenal pues en la parte de, de verdad y hay empresas que sí si les ofrecen a nivel real Tomar su recurso, invertirlo en otras cosas y, e irles devolviendo un dividendo, irles devolviendo una lana. Si sí las hay, son empresas que ya hemos mencionado aquí, pero si se avientan nomás hacia el NFT y de repente dicen que es el futuro, ya si alguien llega y les dice, es que el NFT es el futuro del, ya, eso es como dicen en TikTok, un red flag, porque red flag. quiere, ajá, quieren marearlos, quieren sorprenderlos, quieren hacerles creer que de verdad este esta gente que les está contando vale la pena que les den su dinero. Nosotros no es que no queramos su dinero, desde luego, creo que sí. sí. <ríe> si quieren depositarnos a, a la cuenta de La Voz del Pueblo, pues estamos abiertos, ¿no? cinco mil dólares de entrada y traigan a cinco amigos más y esos cinco amigos que traigan a cinco amigos y ponemos unos NFTs ahí para que la gente los vea y a ver si salen, a ver si los compran. Pero no se trata de eso, o sea, nosotros queremos que... Eh, ...tengan el conocimiento de la información... ...tengan la información a la mano ahorita... ...porque a lo mejor va a llegar que el compadre... ...que el sobrino, que el chamaco... ...que está como abriendo los ojos... ...y quiere ahorita un dinerito extra... ...que para la pizza, que para el cine... ...bueno... Son cosas con las que tendría que salir en la plena pandemia, ¿no? Pero a lo mejor quiere un Xbox o un juego, no sé, lo que sea. Y le va a decir, no, es que el NFT que no sé qué. Hay casos ya documentados que los chamacos le agarraron el dinero a la mamá y se lo dieron a una de estas redes de pirámides y cosas así, y la gente perdió dinero. Entonces, consideren primero que si van a eso, entrarle a eso, sean entidades reguladas o sean responsables ustedes mismos no necesitan de un tercero eh en serio no necesitan de un tercero para poder adquirir ustedes o si quisieran comprar una colección de cosas NFTs podrían hacerlo ustedes mismos o si quieren ustedes vender NFTs pueden hacerlo por ustedes mismos realmente no se necesita mucho en la descripción les vamos a dejar ahí lo que se necesita una aplicación que se llama OpenSea tres pesos más o menos para que Paguen su tarifa de gas eh, por cada colección que vayan haciendo y de ahí a ver si se los compran no quiere decir que ya con eso sea garantía de que se los vayan a comprar cuando tengan sus nfts y sobre todo tener cuidado por ahí también con las, con esto que mencionan esto sí de los pequeños bueno no ni tan pequeños no porque ya para tener conciencia de, de querer ingresar una tarjeta de crédito para hacer este tipo de inversiones o compras pues sí se requiere cierta astucia o ciertas habilidades Dentro del manejo de por lo menos la, la banca en línea O si no es que también los pagos en, en una página que ellos te indiquen ¿no? eh, ¿Por qué es tanto en tendencia? Porque pues lamentablemente muchas de estas personas de las nuevas generaciones Incluso también de las generaciones de más arriba que nosotros Y la de nosotros incluso Bueno, incluyendo todas las generaciones vaya Eh... Pueden tener un, una, un sentimiento de urgencia de poder volverse ricos inmediatamente o de poder eh, sacar de las piedras el dinero, ¿no? O sea, eh, es, es falso, eh, es muy raro y muy escaso aquel personaje que haya salido desde cero y haya hecho una fortuna a partir de una buena decisión e inversión, digamos, legal sin, defraud sin estar defraudando a nadie con respecto de la acumulación de dinero, ¿no? Que se mucho del tema capitalista. Hoy, por error, estuve viendo un video de, de un chico que asistió al, a estos cursos con el tal Master eh, Tenía ahí como mucha publicidad en Facebook. Entonces, yo estaba pasando como que los videos, de hecho, de aquí de la hora de, de la voz del pueblo en de X. Y pasaron ahí el, el del monito este, no sé ni cómo se llama, creo que es Joel Joelin, o una cosa así. Y él narra sus experiencias. De hecho, fue como muy viral. Hizo un video en el cual iba muy emocionado a una de estas conferencias de este cuate de Master Muñoz. Y está haciendo como un, eh, como un reaccionando a los comentarios de YouTube que le hacían hacia su persona o hacia su video por haber asistido a uno de estos cursos con el tal Master Muñoz. Y bueno, los dos tipos mofándose y riéndose de, de las cosas que les escribía la gente. Obviamente unos sí muy sacados de contexto o de nivel al respecto de, de las reacciones que podrían haber tenido al, de este video que subió el, el chico este entonces ahí los dos juntos estaban como reaccionando y pues básicamente la idea que percibí de lo que les vende el Master Muñoz o los vendía porque afortunadamente según él ya está fuera de circulación es que, <ríe> que iban a pasar a ser parte de los fifís, o sea a él le, le decía al chavo, ya dejaste de ser Chairo ¿verdad? Ahora ya vienes a, a este bando de los bifis Ah, pues está chingón ¿Cuánto invertiste en mi curso? Y dice no, pues 15 mil pesos ¿Y cuánto fue tu revenue de, de, este, de estos cinco meses? Y el chavillo según dice eh, Pues no, ya en cinco meses Ya saqué un millón de pesos Dije, ya cabrón ¿Y esto cómo lo logras? No Si se supone que el chico este es solamente un youtuber Por puro me Ingresé también a su canal A verificar si, si ya está como que números como Para vivir de ser youtuber yo creo que... Bueno, yo escuché en algún programa alguna vez que Luisito Comunica, por ejemplo, mencionaba que a partir como que del primer millón de seguidores para arriba, como que si esa carrera como que ya te daba los recursos suficientes como para ya eh, poder vivir con un sueldo fijo de la reproducción y la monetización de tu canal. Realmente yo no encontré un argumento válido que me hiciera pensar que este chico pues realmente tuviera eh, pues algún algún tipo de razón, o no encontré básicamente a lo que se dedicaba más que a hacer videos. Digo, eh, yo creo que ubico más a este chico, al moreno, que hace casi lo mismo que Yulay, el que Luisita, que se llama Yulay, es un, es un chico como de Catepec, no, no sé, un, de un municipio de Estado de México que no recuerdo, pero lo ubico más a él, por ejemplo, que a este chico que estaba con el tal Más Terminoso. Y entonces lo que veo, como en los fraudes de algunas tiendas en línea, que también seguí en la semana que era de unas sillas gamer que estaban dando en mil pesos o 999 pesos eh, seguí ahí por ahí el fraude y lo que ellos hacen es o darte una silla muy piratota eh, o darte la, digamos, eh, una cuenta en la que tú depositas y nunca te llega nada siento que es lo mismo porque Facebook según revisa tus publicaciones que vas a poner para monetizar, que diga, para publicidad Realmente, pues no lo investiga a fondo. O sea, esas cuentas de las sillas, por ejemplo, tenían más de 40 mil usuarios y, pues, muchos comentarios, yo creo, de bots o de algunas eh, publicaciones falsas de estos mismos charlatanes que decían: No, pues sí, está muy bien el servicio, etcétera. Y es eh, publicidad pagada en Facebook, que pues, realmente tú lo ves el día a día, eh, ahorita ya lo que es la panacea de los cursos en línea que registrados con la SEP, eh, que los cursos de domótica y no sé, de otras páginas que hacen este tipo de venta de cursos, pues es la panacea y, y los promueven muchísimo en Facebook porque sí le invierten cantidades fuertes, desde 5 a 7 mil pesos, 15 mil pesos al mes. O sea, Realmente, si tienes eh, la dedicación y a lo mejor, yo digo, si es para este tipo de cosas, los pocos escrúpulos y ética para robarle prácticamente a la gente, su dinero, por lo menos en, en las sillas que te digo que son eh, este tipo de publicaciones falsas, pero con muchos seguidores en su página. Eh, está el, el, el tema de que también todo queremos a un bajo precio. Eh, hay muchas cosas así sobrevaloradas, como eso de las sillas gamer, que ya están hasta 20 mil pesos. Es una ridiculez también ver sillas de ese nivel. Eh, hablando de eso, voy a hacer un paréntesis aquí. Compré una silla en Mercado Libre, que no me llegó. Sigo teniendo la misma, quería estrenar una en esta temporada. Pero ahí, ahí está la, eh, el nuevo Red Flag. La compré. Se supone que iba a llegar tres o cuatro días después. La pedí en una dirección que está accesible para la mensajería, porque aquí donde estoy ahorita es como difícil que ven. Entonces la pedí allá, que es prácticamente un negocio. Y se supone que iba a llegar, por decir, el 5 de enero el 5 de enero en la noche llegó una notificación a las 11:41 de que se había entregado la silla, dije, "¿Cómo está eso?" Y obviamente pues metí inmediatamente a Mercado Libre y metí un reclamo porque no recibí la silla. Entonces dice, "Ah, lo vamos a checar, que no sé." Es que... que de hecho son como sus respuestas genéricas de bots o no sé qué, quién te responda. Realmente solamente una persona me contactó por chat y eso porque yo ya estaba bien súper encabritado y los lo busqué por ahí. Y le dije, oye, pues este no, no recibí nada. Dice, no, es que hay una, si hay una persona mayor de edad, pues se la van a dejar. Y aparte, a, a partir de no sé qué cantidad, yo creo que de mil pesos en adelante, ya te una una palabra clave de seguridad para que tú recibas tu producto. Entonces a mí me dieron una palabra clave que le dejé precisamente a las personas que estaban ahí para que me reciban el paquete. Y me ha recibido un montón de, de mercancía en otras eh, cuestiones, ¿no? Entonces son gente de confianza que pues no tiene necesidad de perder su empleo por una cosa por este, de este tipo. ¿no? Entonces en la página me escriben, eh, ya determinamos en mensajería que dieron la palabra correcta y se entregó el paquete y ya no te podemos devolver tu dinero. ¡Ah, mira qué cabrones! Entonces sigo en el pleito al día de hoy, pero les hago esa, esa advertencia, amigos. Yo creo que, bueno, pensando como ingeniero, si quieres, no soy programador, pero creo que ellos metieron un pool de palabras al día que a lo mejor estos cuates se dieron cuenta que los martes ponen la palabra cepillo, por ejemplo, o eh, foco, una cosa así, y se repiten eh, cíclicamente. Y si el repartidor encontró la manera de burlar el sistema, pues él mismo se quedó la silla. ¿no? O bien, como pasó también en una ocasión, le entregaron el paquete en otra casa que no tenía nada que ver con la mía. ¿no? Entonces, realmente también los mensajeros son muy descuidados en ese sentido y siendo una entidad regulada, se supone mercado libre, está ocurriendo este tipo de situaciones. Sigo sí, bueno, en el reclamo, yo les daría mis buenas nuevas al respecto, pero solamente era un paréntesis, amigos, y una queja para que ustedes se den cuenta que hasta en entidades reguladas puede ocurrir este tipo de circunstancias. Ya les diré cuál es mi plan ahí maquiavélico para vengarme en caso de que no me den mi silla o el dinero de la silla. Pero, eh, no sé si a ti te ha pasado algo al respecto, Néstor, de esto de los de los eh, bienes que se compran a partir de internet que puedan llegar a tener alguna repercusión importante en tu economía no nunca he tenido problemas o sea siempre que compro algo en... siempre hago la no he tenido nunca en veintitantos años que iba comprando cosas por internet qué fue ¿Qué, qué el peor que me haya salido no no tengo memoria de que realmente haya comprado algo y me haya salido mal porque o sea siempre tengo como por ejemplo cuando empecé a juntar para comprar un dron, que un dron, un dron, un dron. Dije, bueno, primero los baratitos, vamos a ver los baratitos. Y compré uno en una tienda que se llamaba Ton Top. Lo compré y nunca llegó. Y salía ahí, ¿no? Ya lo entregamos, decía la página. Ya lo entregamos, ya lo entregamos. Y no, y ahí me tienes, ir a Sepomex ¿Y dónde está mi dron? ¿Y dónde está? Y nada. Y en una de esas, Sepomex es como... Parece una cosa ahí que no saben lo que hace, no sé, ¿no? Y no tenían, ni siquiera tenían registro de que les había llegado mi dron. Y, y ya lo habían regresado a China porque llegaron y no había nadie. Y dije, ¿qué? ¿Cómo que no había nadie? Pues toda la vida está, este, estoy aquí en la casa. Entonces, en ese momento, creo que es como la peor experiencia realmente. O sea, no me llegó y estuvo como un año la cosa ahí de que estaba yo ofendidísimo. Hasta hice un video de, del fraude de Tom TomTom y la mala práctica de Cepomex. Y no, no me, o sea, hice el video, pasó y casi un año ya se me había olvidado y de repente un día reviso mi correo electrónico, verificamos que recibimos la devolución del dron, el equipo viene 100% sellado y nuevo y tal y como lo enviamos, le enviamos su devolución por Paypal, pues si sí, nunca me enviaron nada, nunca me enviaron nada, nunca me llegó, y dije bueno... O sea, es, creo que es como lo que más me ha saltado realmente Porque más o menos todo O sea, cuando voy a comprar algo Siempre trato como de ver este, por internet, por ejemplo Salvo la silla esta pedorra que compré que se rompió este, También es una mala experiencia que tuve en Amazon este, Me puse a ver las calificaciones, ¿no? Es una buena silla, es una no sé qué Y trato siempre como de entender más o menos el valor del precio producto, y digo dos ah, pues mil pesos, claro, va a haber gente que se queje un poco, que si rechina, que si esto, que si lo otro pero por ejemplo a mí, yo no esperaba que se le rompieran las ruedas así como como pues sí, como una silla de madera vieja se le rompieron las ruedas, y dije esto es ridículo, voy a meter mi reclamación y me dijeron, ya la abrió, ya, ya no tiene la caja ya, ya no vale, y además lo rompió pues por eso lo estoy reclamando, porque no sirve o sea, me duró tres días o cinco días una cosa ridícula, y dije bueno a ver, vamos a bajarle al enojo y de otra silla vieja que tenía yo ahí, la base y las rueditas eran metálicas, y dije, no, pues de ahí soy, le cambié la silla y ya no, le cambié la base y la silla, ahora sí, ya tengo una silla gamer, rechina un poco, etcétera, etcétera, pero pues la base es metálica y tiene rueditas y todo, de ahí, ¿qué otra cosa? No, no he tenido experiencias realmente malas, ¿eh? o sea, no, o sea, que haya yo pagado por algo y me llegue otra cosa, no, porque incluso... La comida que pido aquí en Puerto Morelos siempre es <risa> igual. La veo en Facebook que a la comadre, que a la vecina, que a las nenis, este, que están ofreciendo alguna comida. Pues adelante, este, la pido. Ya jamás me ha pasado. ¿eh? Ajá. Y jamás me ha pasado que llegue mala o me haga daño. No, nada. Y realmente lo creo, yo lo atribuyo a que soy muy. Este, hasta que ya de plano tengo la confianza de. Por ejemplo, algo que siempre hago ahorita que estoy como lo de los audífonos. Ya agarré como a un distribuidor, como a un solo vendedor. Y ya voy viendo cuáles trae como nuevos y, y solamente ese le compro, solamente ese le compro y ahorita no he tenido ningún problema con cosas de audífonos en casi un año. Digo, ahorita tengo estos recién llegados, los de Gato que ya vieron por ahí, pero aparte tengo otros dos modelos que ya cumplieron el año y son unos audífonos que han funcionado muy bien. Entonces no, no he tenido ninguna queja, incluso con lo, con la parte de ahorita que dijeras tú, qué otra cosa comprar. Pues no, eh. Realmente soy tan quisquilloso con las cosas que veo. Por ejemplo, ah, no sé. Bueno, pero es que se, mi, mi hija se alocó y quiso un teclado. Y el teclado no trae ñ. O sea, es lo peor que le ha pasado, porque el teclado no trae la letra ñ. Es un teclado no de... de Estados Unidos. Ajá, de Estados Unidos, y le digo, pero ¿por qué no me dijiste? Primero se les pregunta, ¿el teclado trae la ñ? No, pues que no, eh, y ahí ya, pero fue más como porque mi hija se desesperó de que le urgía un teclado para su computadora y no traía ñ. Bueno, ahí es una, pero no, ¿eh? o sea, el hecho de que soy tan... Pues sí, como en la vida real, ¿no? Yo soy de esos locos que traen su... Ahorita no lo traigo, pero traigo mi cosita esa de gel antibacterial y lo hago ya y me da como cosa. Y para comprar por internet casi siempre soy igual, ¿eh? Veo las calificaciones, veo... Trato siempre de comprarle a los en Mercado Libre, a los que tengan en verde su barra de calificaciones. ajá Y, y en Amazon igual, o sea, no, realmente no he tenido una experiencia mala, así que dije, me trajeron o... o Creo que... Ah, ya me acordé de otra. Bueno, pero bueno. es que era la... Quiero pensar que era como las primeras veces. Los Tenis Panam, su página de internet, una vez se equivocaron en la mensajería y yo pedí unos tenis y me llegó me mandaron un juguete así de, se equivocaron en la mensajería y en lugar de darme el juguete, en lugar de traerme los tenis me dejaron un juguete y dije bueno pues ni siquiera un juguete que me gustara no y dije ah. le hablé inmediatamente a los oye me dejaron un... tiene el paquete sí ya lo abrió no tiene etiqueta todos ahí ah perfecto y a los dos días llegó otra vez la mensajería y nos venimos a llevar el paquete y aquí está su paquete nos equivocamos pero fue más como tontería de la mensajería de esta feta porque realmente en la parte que hace las ventas y eso o sea, lo hizo bien, de ahí en fuera, pues no, fíjate que no, incluso lo que sí me ha pasado, por ejemplo, con Aliexpress es que compro cosas para, así de, de impulso hace un tiempo compré unos lentes, unas etiquetas unos lentes, este cosillas ahí de, muy de Aliexpress y dije, ah, son chácharas, se me olvidó que las había comprado se tardaron casi seis meses en llegar, de repente un día tengo el cartero aquí está, ah, su paquete, a ah, chinga que compré y eran unas, este etiquetas que había comprado unos stickers y ya, ah, bah, se me había olvidado, creo que es como que lo más que me ha pasado, o sea del hecho de que sea yo tan quisquilloso, tan tan, si no es así no lo hago y si no, no sé qué, este me ha como salvado de ciertas malas experiencias, Solo o sea, digo, tus, salvo las sus expectativas, digo, no se cumplieron en algunos casos, pero hasta ahí no, solamente, te digo, son los tres, ¿no? La silla está que se rompió, el, la vez que me llegaron los Panami, luego, luego los cambiaron y la vez del dron que nunca llegó y hasta casi un año y medio después me devolvieron el dinero. Pero no ha pasado a mayores, así como en tu caso, ese, ese caso sí está feo ¿eh? y es peligroso porque incluso pues, las leyes de confidencialidad y datos y no sé qué tanto están peligrando ahí muy severamente, digo, como fue nomás la silla, pero pues imagínate otra cosa más severa, está canijo, o sea, no, ahí aguas mercado libre con sus políticas porque, y con su atención que están dando en ese aspecto porque sí está mal, olvídate del dinero, pues, ya que sea, dices, uh, pues ya, ¿cuánto pudiste haber perdido? ¿2,000, 3,000 pesos? sí estaba en tres mil pesos no pues sí, sí está, este, sí está peligroso y no, entonces pues habría que ver ahí Mercado Libre, tendría no sé cómo podría evitar esas cosas, rotando personal cambiando, algo, algo tiene que hacer porque si como bien dices, ya captaron en la onda en cómo está la parte de la entrega y dice, ah, aquí dijo una palabra clave y sí la dijo, pues está canijo o sea, digo y estamos hablando de que van a Arrastrar tus hábitos de consumo y cosas así Y en un dado caso, pues si bien dices, no lo dejan ahí Pues no, y aquí por ejemplo Este la, Lo que habría que hacer, o habría que ver Pues si hay que alzar la voz luego luego, no sé Digo, no se me ocurre otra cosa, porque pues también A la tienda le pones luego, luego, está mal, no sé qué Borran tu mensaje, o sea, realmente Dudo que haya como un Un término feliz Un, un, un ciclo completo aquí Porque sí está complicado, ¿eh? El vendedor, de hecho ya lo Digamos, lo eximieron de cualquier responsabilidad, porque pues obviamente ellos no, no entregan las cosas por su propia mensajería, como en línea, en línea si compras tú, eh, bueno yo cuando llegué a comprar un colchón, una base de cama y un refri, ellos tienen su propio eh, canal de distribución y de entrega, y digamos el vendedor final él es el que te hace la entrega del producto hasta tu casa, L más bien lo que pasó aquí fue que sí cambiaron al personal de mensajería de Mercado Libre, porque antes venía mercado, venía DHL, perdón, venía Estafeta o FedEx. Eh, bueno, FedEx también se hartaron muchos de reclamar que FedEx decía que venían a, a las casas y realmente no venían y tenías que ir hasta la tienda más cercana a recolectar tu producto. Lo que hicieron fue como abrir el mercado a los eh, pequeños empresarios de la mensajería y ellos se están entregando en carros particulares y en camionetas pequeñas todo este tipo de... De mercancías. Bueno, al menos aquí en Querétaro así está pasando. Entonces lo que yo supongo es que o una, lo entregaron una, una dirección totalmente distinta, porque a veces nada más están buscando y obviamente una persona que ve la oportunidad que le diga eh, tú pediste esto y ve algo voluminoso va a decir sí, y se lo queda, ¿no? Eh, y, y realmente si la palabra clave es una implementación nueva, o no la puso el cuate este dentro de su orden de, de entrega, o realmente eh, él, como te digo, usó ingeniería social y dijo, ah, con fulanita ya me dieron la clave de Plato, con fulanito tal me dieron la clave de esta y luego este se repitió Plato. Entonces le meto las tres que dan en el día en el pool de los programadores y si latino pues me quedo el producto. Eh, vi muchos, vi algunos videos en internet de esos que les ponen trampas a los gringos que les dejan como en su puerta los los los paquetes y gente que se los roba y les ponen trampas, eh, digo, aquí se supone que, me dicen, si hay alguien mayor de edad, se lo estaremos entregando también a él, pero es ilógico pensar que se lo entregas a alguien que no te da la palabra de seguridad, entonces sí es, eh, es algún red flag que incluso yo les escribí por ahí, al equipo de Mercado Libre, les dije, si ya te encontraron la, la maña tus repartidores, pues están en serios problemas ustedes, ¿no? porque esta es la primera de muchas quejas seguramente.